Hola a todos y gracias por seguir este vídeo. Vamos a continuar trabajando un poco con las cadenas de texto. Las cadenas de texto en realidad están formadas por caracteres y nosotros podemos acceder de manera individual a cada uno de esos caracteres. Para ello se utilizan los índices, que se escriben entre corchetes. Y es muy importante saber que los índices en Python comienzan en cero. Muchas veces podemos pensar que lo normal sería comenzar en uno, pero en algunos lenguajes de programación comienza en 1 y en otros comienza en 0. En Python comienza en 0. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a guardar en una variable que la vamos a llamar cadena la palabra matemáticas. Y vamos a extraer distintas letras. Bueno, pues empezamos. En cadena guardamos matemáticas. Con tilde. Ya lo tenemos guardado. Bueno, pues ahora mi intención es acceder a esta M. Quiero ver solo esa M. Pues para ello voy a escribir cadena y entre corchetes voy a escribir el índice de la letra que estoy marcando. Como empiezan por 1, este es el índice 0. Y vemos que nos marca la M. Por ejemplo, si quisiese escribir la AMA con tilde, tendríamos que contar, pero empezando en 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. En el índice 5 nos tiene que salir la A con tilde. Aquí lo tenemos y podemos acceder a cualquiera. Por ejemplo, vamos a ver cómo podríamos acceder a la T. La T está en la posición 3, pero recordar que en Python, como los índices comienzan en 0, debemos escribir un 2. Aquí lo tenemos. Y se pueden utilizar también índices negativos. Eh, la letra final tiene índice menos 1 y podemos ir para atrás recorriendo los índices. Pero esto como mejor se ve es en un ejemplo. Vamos a acceder a distintas letras pero utilizando índices negativos. Recordemos que en cadena está contenida esta palabra. Pues vamos a ver. Si escribimos cadena y escribimos menos 1 vamos a imprimir esta última letra. La S. Imaginar que quiero escribir esta I. Pues sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Vamos a ver si en el menos 4 nos da lo que queríamos. Ahí tenemos nuestra I. Y podemos utilizar lo que queramos siempre y cuando no nos salgamos del número de letras que tiene la palabra. Aquí tenemos la A con tilde que está en la posición sexta empezando desde la parte de atrás. Pero como aquí no se comienza por 0, sino que se comienza por 1, digamos, pues por eso ponemos un menos 6. Y ahora veremos que si escribimos unos índices que no existen, pues se van a producir errores. Entonces, vamos a ver esto. Bueno, pues en cadena teníamos escrita la palabra matemáticas y si escribimos el 100, pues por supuesto nos pasamos. Nos dice que nos hemos salido el índice está fuera del rango. Vamos a escribir menos 40 aquí y también nos vamos a salir. Y un error muy común que se comete es intentar acceder a la última letra de la siguiente manera. Tenemos contenida en la cadena, vamos a recordarlo aquí, la palabra matemáticas. Entonces esta tiene 6 y 5 son 11 letras. Entonces podríamos pensar que para acceder a la última tendríamos que utilizar un 11. Pero esto nos da error, porque como empieza por 0, la última letra de matemáticas no es el índice 11, sino que es el índice 10. Este es un error muy común que hay que intentar evitar. O bien, si queremos hacer eso, lo más cómodo sería escribir menos 1. Y tenemos exactamente el mismo resultado. Y ahora vamos a ver una técnica que se utiliza mucho, que es la técnica del slicing, que se puede traducir más o menos como hacer rebanadas. Y esto sirve para extraer subcadenas de una cadena. Y tenemos que ver un poco cómo se maneja de modo práctico, porque explicarlo así, en modo teórico, es un poco difícil. Bueno, vamos a ver. Tenemos aquí en cadena y vamos a poner dos índices. Mi intención es sacar... La palabra mate. Bueno, pues mate empieza en el índice 0, 1, 2, 3 y termina en el índice 3. Bueno, pues en principio podría parecer que le tendríamos que decir que queremos desde el índice 0 hasta el índice 3. Para ello tenemos que escribir el índice 0, dos puntos y después el siguiente índice. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Solo me extrae mat. El último índice, el 3, no me lo extrae. El primero que escribimos, el 0, sí que lo extrae. Por lo tanto, si queremos extraer la palabra mate, tenemos que hacer un slicing desde 0 hasta 4. Vamos a hacer más. Ahora vamos a sacar tema. Bueno, pues vamos a ver dónde empieza. Empieza 0, 1, 2, empieza en el 2. Y vamos a ver dónde llega. 2, 3, 4, 5. 5, pero si ponemos 5, no se va a imprimir la a. Tenemos que poner el 6, para que ponga, el 6 para que ponga tema. Vamos a verlo. Tema. Y aquí podemos hacer muchísimas más cosas. Por ejemplo, si no ponemos nada al principio, Python ya sabe que tiene que comenzar desde el principio de la cadena. Aquí vamos a escribir matema. Lo mismo si empezamos, por ejemplo, en 2 y no escribimos nada. Al final, lo que va a hacer es escribir desde la posición 2 hasta el final. Y de esta manera se pueden hacer muchas cosas. Y por último, vamos a ver qué sucedería si no escribimos nada. Pues va a ir desde el principio hasta el final. Lo va a escribir todo. La palabra matemáticas. Bueno, pues muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en lo siguiente.